hola chicos cómo están espero que la estén pasando muy pero muy bien puse esta botella aquí para acordarme de que tenía que darle gracias a la familia cordero de bogotá porque me hicieron llegar eh, esta botella de aguardiente antioqueño de hecho me la, <ríe> me la tomé con unos amigos el lunes pasado ya lo que queda es muy poquito eh, junto con unos chocolates colombina colombiana o una cosa así eh, me mandaron una carta muy bonita muchas gracias eh, tenía que darle las gracias desde hace mucho tiempo pero se me había olvidado también a gerardo déjenme ver aquí tengo los nombres gerardo que me mandó estuvimos hablando eh, vía whatsapp y me mandó eh, un billete antiguo de colombia que eh, estuvimos hablando y, y él me preguntó qué cosas me gustaban, muchas cosas. Y eh, gracias a esa conversación se dio cuenta que a mí me gusta el coleccionismo de billetes, eh, la numismática. De hecho, tengo billetes de varias partes del mundo. Me mandó dos billetes de Colombia antiguos. Eh, entonces, muchas gracias a Gerardo. Por ese presente, de verdad, de verdad, no tenían que eh, tomarse la molestia. Pero bueno, chicos, eh, a lo que nos trae este video. Acaban de, eh, de finalizar una llamada de Zoom donde eh, están presentando las novedades de esta nueva plataforma, la cual Omega Pro, eh, lo, lo, lo que tengo entendido es que le van a cambiar el nombre. Va a ser una nueva plataforma. Eh, esto fue lo que dijeron en la llamada de Zoom que acaba de pasar hace unos cuantos minutos. Está de este, de este nuevo proyecto que no les puedo decir el nombre, pero que ya lo van a conocer. Ahora, chicos, eh, ustedes saben lo que es Omega Pro. Ya hemos hablado lo suficiente en este canal como para que usted entienda y se dé cuenta. Y de una vez por todas abra los ojos sobre esta plataforma eh, Juan Carlos Reynoso en llamadas anteriores ha dejado entrever algunas cosas que podrían suceder en esta nueva plataforma o en este nuevo proyecto como así lo hace llamar y algo que a mí me llama supremamente la atención es que habla de unos puntos o unos créditos Veamos el clip que eh, saqué de la llamada corporativa pasada para que ustedes entiendan el contexto de lo que estoy hablando. A los que les guste la tecnología van a tener un producto de tecnología. A los que les guste la educación de alto nivel, vienen unos cursos ¿no? con certificaciones de otro nivel, con personajes muy reconocidos y ustedes van a tener acceso a seleccionar en esa plataforma qué cursos. Quieren utilizar porque todos ustedes ahora van a tener créditos, van a tener créditos para poder utilizar para todos estos cursos que vamos a tener disponibles. Va a ser una, una experiencia totalmente renovada, totalmente eh, proactiva, totalmente interactiva también para que ustedes puedan tener una mejor experiencia. Ahora, vamos a ver. Este señor menciona algo de unos créditos. Esos créditos van a ser canjeables por servicios y productos que van a ofrecer dentro de esta nueva plataforma. Todo esto a mí me huele a que el dinero que tiene de ustedes Omega Pro se lo van a cambiar por estos supuestos créditos. Eh, para que usted los gaste dentro de esta nueva plataforma y así... Eh, salir del paso de pagarles a ustedes no tenemos mucha información de hecho ya como ustedes vieron tengo gente infiltrada dentro de todos estos zoom me están consiguiendo los videos entonces para que ustedes sepan que estamos detrás de esta información eh, de igual manera Juan Carlos no solo tiene que sacar en algún momento entonces perfectamente podemos esperar hasta el anuncio oficial que creo que es el 15 o el 16 el día que van a anunciar la nueva plataforma. Eh, entonces eh, lo que podemos hacer es esperar. Recomendación. Gente, obviamente si usted está en Omega Pro y ya vivió todo lo que vivió en Omega Pro. Y le dan la opción de elegir eh, pasarse a esta nueva plataforma. Por favor no lo haga. No lo haga. No continúe con este juego. No continúe llenando los bolsillos de este señor. Eh, no continúe usted con esta mafia. Si usted en algún momento eh, recibe el dinero. Le dan algo, aunque sea el capital semilla. Salga de Omega Pro. ¡Corre! ¡No mires atrás! Ahora muchos me han escrito y me han dicho. Manuel, ¿qué, ¿pero qué puedo hacer? Eh, mando, Sigo con el proceso... Pongo mi cuenta eh, para que siga porque ya sé que no me van a dar el dinero eh, o envío mis documentos. Vean, número uno, lo que usted tiene que hacer en este momento es levantarse, ir a la fiscalía y poner la denuncia. Eso lo primero. Número dos, no le envíe su información personal a nadie. Absolutamente nadie. Con esa información pueden hacer muchas cosas. Ya hicimos un video hablando del tema. Y número 3. Si usted eh, tiene la oportunidad de eh, denunciar directamente a la persona que lo metió, eh, denuncie principalmente si es un diamante corona, diamante perla, zafiro, rubí, todos los títulos de Pokémon. Si usted es, eh, eh, la, lo metió una persona de estas, vaya y denuncie a esa persona junto con Juan Carlos Reynoso. ¿Por qué? Porque esta es una persona que cuando caiga Omega Pro va a seguir haciéndole daño a la sociedad. Y va a seguir estafando a gente, aún así sabiendo que es una estafa, con tal de llenarse los bolsillos, van a seguir. Y esto que están haciendo de eh, sacar una nueva plataforma, cambiarle el nombre... Es simplemente para seguir robándole a todos ustedes. ¡Páralo todo! ¡Cambiamos aquí todo! ¡Cámbialo! Es que, de verdad, el nivel de descaro de esta gente es, es, son niveles altísimos. Es una cosa, es una cosa bárbara. Eh, chicos, eh, eso era lo que les quería decir. Eh, tomen precauciones con esta nueva plataforma que va a salir. Eh, vamos a estar ahí investigando a ver qué es lo que realmente va a pasar, pero o sea, si la única manera que yo veo viable de que alguien entre voluntariamente a esta nueva plataforma es que hagan lo que les, les han estado haciendo ustedes eh, desde que empezaron los cambios, que es que ni siquiera le preguntan simplemente hacen los cambios y le pasan las cuentas suyas a esta nueva plataforma de Omega Pro con el nuevo nombre que va a tener eh, y ustedes saben que ellos no les gusta mencionar porque saben que habemos personas detrás que estamos investigando vean lo que pasó con el broker que no quisieron decir el verdadero nombre porque tenían cosas que tapar eh, me imagino que todos ustedes ya vieron ese video eh, entonces las cosas están claras todo se es, está saliendo a la luz. La mierda está saliendo a flote. ¿Qué más hay que decir de Omega Pro? Tome sus precauciones y eh, no se metan más en este tipo de plataformas. Eh, que tanto daño le hacen. Porque si usted invierte y mete gente a este tipo de plataformas. Usted también es cómplice. Gente, eso era lo que les quería decir. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, esperando que se encuentren supremamente bien. Hemos estado en reunión con Juan Carlos, con los diamantes negros y con una inform información espectacular. Vamos, digo Juan Carlos, vamos a restablecer la confianza en nuestros líderes mediante el retiro y la continuación de los productos que tengamos en la compañía. Igualmente vamos a recuperar nuestro negocio, que es establecer una plataforma nueva eh, moderna, interactiva con mucha facilidad para hacer los movimientos eso nos permite tener confianza en los nuevos eh, inversionistas que tengamos con eh, principios y normas más eh, flexibles, ya no vamos a tener reglas 70-30 ni nada de eso igualmente nos dice para hacer un pre lanzamiento de esta, de esta oportunidad vamos a estar reunidos los diamantes superi superiores a partir del 21 de enero, en un lugar, puede ser Panamá o puede ser República Dominicana, para hacer esta oportunidad de negocio. Y vamos a seguir trabajando, estableciendo esta oportunidad de negocio. Entonces, toda esta energía que hemos querido transmitir con ustedes, es para que usted se sienta seguro que está en la mejor compañía. Para cada uno de ustedes, de parte mía, una gratitud inmensa y un único que les deseo bendiciones y bendiciones. En este...